Los pingüinos son las simpáticas aves acuáticas del hemisferio sur, ¿verdad? Y si te dijera que su nombre era de otra ave. Los pingüinos originales vivían en el hemisferio norte, y llegaban en mayo a desovar a las costas escarpadas de Europa y Norteamérica. Desgraciadamente, la caza por su carne, sus plumas y sus huevos hizo que su extensión, que llegaba a Gibraltar y Florida, se redujese. La situación fue tan drástica que, para el siglo XIX, casi eran una leyenda. El 3 de junio de 1844, se mató la última pareja, y desde entonces, no se ha visto ningún ejemplar sobre la faz de la tierra.